Cuando repasábamos con, con Walter la, la fecha de convocatoria para un evento de estas características, nos remontábamos al año pasado, en esta fecha, cuando tuvimos una de, de las tantas reuniones, pero esa fue específica por, eh, por el tema presupuestario y en el contexto en el que nos había tocado eh, aquella, aquella reunión, un contexto donde la pandemia estaba golpeando muy duro eh, y es una de las primeras instancias desde todo ese camino recorrido en un año hasta, hasta aquí. Eh, hacerles nuevamente un, un agradecimiento por la colaboración de todos los sectores para transitar eh, de la mejor manera el cuidado de los santafesinos y las santafesinas y las posibilidades reales y concretas de, de ir generando el mayor nivel de actividad económica, recuperando la provincia y, y recuperando también empleo. El año pasado fijábamos eh, pautas generales eh, de, del presupuesto que en definitiva tendía a tratar de incorporar para lo que transcurrió eh, las partidas necesarias que nos eh, dieran el resguardo a lo que consideramos prioridad, que es el cuidado de la salud de nuestra población, el acompañamiento a los distintos sectores productivos, ya sea con asistencias directas, ya sea con, con búsqueda de, de fuentes de financiamiento, la obra pública con esa, con esa orientación y algunos programas que tuvieron y tienen un, un, fuerte, un fuerte impacto. En la, en la inversión pública tratando de acompañar eh, a los sectores eh, productivos y acompañar el ingreso eh, de, las, de las familias, manteniendo ese, ese equilibrio. Eh, queremos eh, renovar con ustedes eh, los lineamientos para las características de este presupuesto eh, 2000, 2022, eh, compartiendo los, los lineamientos generales y abriendo una instancia de, de diálogo con cada uno de ustedes. Yo quiero agradecer nuevamente la, la presencia de la Vicegobernadora que preside la Cámara de Senado, de Pablo Farías que preside la Cámara de Diputados, porque es allí donde ahora vamos a tener eh, la instancia de discusión legislativa en los ciclos que planteaba eh, el Ministro Agosto y donde seguramente eh, información que, que se ha remitido a las cámaras, nueva información que puede surgir de lo que ustedes han solicitado, va a enriquecer esta, esta discusión y tratar de poder tener eh, un presupuesto que contemple las eh, expectativas de todos los santafesinos y santafesinas.